Hola mis queridos estudiantes, soy María T. Macías y en este video vamos a aprender qué es el CAPM y cómo se puede calcular cuando tienes datos históricos del mercado estadounidense. El CAPM proviene de las siglas del inglés Capital Asset Pricing Model o en español Modelo de Valoración de Activos de Capital. Por un lado, el CAPM es visto como un costo de oportunidad del capital propio, identificado como KE, pues es la rentabilidad mínima que debería generar un proyecto para que compense el riesgo que asume un determinado inversor por colocar su dinero en el proyecto que evaluamos y no en otro. De otro lado, se identifica también como la rentabilidad esperada, pues es la expectativa de retorno que debería darnos una inversión que realizamos con capital propio. Por este motivo, en algunos textos académicos lo encontrarán identificado como KE o como IRI, pero son el mismo componente. Por supuesto, este modelo es una parte indispensable del WAC, como lo vemos en mi video, ¿Qué es el WAC y cómo se calcula? Toda esta teoría parte del gráfico riesgo-rentabilidad, pues todos los inversores racionales prefieren a mayor riesgo asumido una mayor rentabilidad esperada. Es por ello que todos los modelos de riesgo-rendimiento en finanzas se construyen alrededor de una tasa libre de riesgo en la que se puede invertir al menor riesgo posible. La tasa libre de riesgo no es más que el rendimiento esperado de un activo al que se le puede considerar libre de riesgo. Y para que esto se cumpla, debemos conocer con certeza los rendimientos esperados sobre el mismo. Por supuesto no existe nada libre de riesgo, pero es una denominación que le damos a ciertos bonos del tesoro pues los gobiernos, al menos en términos nominales, deberían poder cumplir. Por supuesto, como invertiremos en un activo con riesgo, entonces tendremos que esperar una mayor rentabilidad que se define mediante la prima de riesgo RM-RF. En el CAPM básico, el riesgo de mercado se captura en ese índice de mercado. Por ejemplo, en el Standard Poor's 500, si quisiéramos calcular el CAPM de Apple, esta prima de riesgo se convierte en la ganancia adicional que los inversores han logrado históricamente al invertir en las acciones de dicho índice. De otro lado, la beta es la pendiente que nos identifica si tendremos que pagarle más rendimientos a los inversores o no, por estar más o menos expuestos al riesgo sistémico. Para cualquier duda sobre la beta, vean el video que es la beta y cómo se calcula en este mismo canal. Vamos a partir del Excel base que les comparto en la descripción de este video, denominado Ejercicio C.A.P.M.I. Base. Dado que ya tenemos los videos, cómo descargar información de Yahoo Finance y el video cálculo de la beta histórica de Apple, como el bono del tesoro tiene cierta particularidad para ser descargado de Yahoo Finance, en ese caso sí empezaremos esa descarga desde cero. Primero, debemos ir a finance.yahoo.com. Luego damos clic en la opción Markets y seleccionamos la opción sobre los bonos del tesoro, que es esta que aquí nos aparece. Observen que en este caso no descargaremos precios y por tanto el mismo Yahoo Finance nos indica de entrada que estos valores que tenemos aquí son rendimientos. De hecho, por convención, las tasas del Tesoro de los Estados Unidos se expresan siempre como tasas nominales de capitalización semestral. En este caso, y dado que evaluamos un proyecto con flujos de caja proyectados a 5 años, tomaremos el bono del Tesoro a 5 años, que es este de aquí. Al igual que en los mercados de renta variable, aquí también iremos a los datos históricos. Seleccionamos así datos históricos, seleccionamos los últimos cinco años de precios históricos, como no va a importar si descargamos datos mensuales, diarios, semanales... Siempre vamos a tener en cada fecha el rendimiento del bono en términos nominales anuales. Por practicidad y por mantener las mismas fechas de corte que se toman para los datos del Standard Poor's 500 y de Apple, les recomiendo descargar los datos de los últimos 5 años también en términos mensuales. Damos clic en Apply y luego en Download. No olviden que Excel nos va a descargar este archivo en formato CSV. Así que es necesario transformarlo en tabla de datos, seleccionando aquí toda la línea, vamos a la opción datos, texto en columnas. Observen aquí que al darle siguiente nos pide establecer los delimitadores contenidos en los datos. Miren ustedes que si se acercan aquí aparece una fecha y luego una coma. Esto quiere decir que el delimitador es la coma. Le damos siguiente y vamos aquí en avanzadas. Nos pide que le identifiquemos el separador de decimales. Observarán ustedes que el primer dato dice 1.341. Eso es un 1,341%. Por supuesto el decimal está siendo separado por el punto, así que le cambiamos ahí al punto. Y por supuesto los miles quedarán separados por comas. Le decimos aceptar, finalizar y listo eliminamos, al igual que en renta variable, todos los valores de volumen, apertura, cierre y demás. Dejamos solamente el precio de cierre ajustado. FBx que esto es el mismo bono del tesoro. En este ejercicio sea PM base que ustedes descargaron. Observen ustedes que ya tenemos aquí los precios del estándar Poor's 500 y de Apple. Recuerden que esos son precios. Y como eran precios, era necesario convertirlos en rendimientos. Que como es un precio de cada mes, pues el rendimiento nos queda en mensual. Vamos a pasar acá lo que acabamos de descargar, que son los datos de los bonos. Y recuerden ustedes que estos ya son rendimientos. Así que no le podemos dar el mismo tratamiento de los datos de renta variable. Aquí lo que vamos a hacer es tomar cada uno de esos datos y lo vamos a dividir en 100. ¿Esto para qué? Únicamente para poder decirle a Excel que estos son rendimientos y que nos los muestre como tal. Miren ustedes que aquí 1.467 es 1.467%. Empecé desde el segundo dato únicamente porque en renta variable se había perdido ese primer dato. Entonces para mantener la cantidad de datos a manejar, pues lo dejamos de esa forma. Y aquí tenemos los rendimientos del bono del tesoro. Por supuesto lo que nos va a interesar aquí ¿cierto? es sacar un promedio. Claro. En Mercado y en Apple, el promedio de los rendimientos mensuales pues ya queda en mensual. En este caso, vamos a tener pues, un rendimiento nominal anual de capitalización semestral. Así que tenemos aquí otra diferencia para calcular el rendimiento mensual del bono del tesoro, diferente a lo que hemos realizado con los mercados de renta variable. En este caso, vamos a utilizar la fórmula de conversión de tasas. Para ello, les recomiendo recordar sus bases de matemática financiera con los videos, cómo convertir tasas nominales y conversión de tasas efectivas, que también les colocaré aquí. El procedimiento es entonces, la tasa que tenemos aquí, como es una tasa nominal anual de capitalización semestral, si la dividimos entre dos, tenemos una tasa semestral. Y por supuesto ahora hay que hacerle la fórmula de la conversión de tasas, es decir, vamos a poner ese igual 1 más, y voy a colocar entre paréntesis esa tacita para que se me quede la semestral, entonces 1 más la tasa semestral elevado a, la necesito de un mes, parto de una tasa de 6 meses menos 1, y ahora sí, ya tengo mi tasa mensual como ya tengo todos los datos en meses cierto tenemos el rendimiento del mercado promedio mensual el rendimiento del bono ya expresado como mensual y la beta que les aparece ahí con como todos los datos están en meses ya es posible calcular un CAPM mensual así que tomamos igual la tasa libre de riesgo que es la de los bonos del tesoro más la beta que entra a multiplicar el rendimiento del mercado que es el estándar AMPURS 500 menos la tasa libre de riesgo pero si lo queremos hacer con un CAPM anual porque nuestros flujos de caja son anuales vamos a tener que hacerle la conversión a esta tasita Uno más esa tasa mensual elevado a la necesitamos de 12 meses Partimos de una tasa de un mes menos uno y listo. Nos dice aquí que si los flujos de caja libre están en años, vamos a trabajar con un CAPM anual del 10,147%.